Muchos amigos me han preguntado cuál fue mi mayor choque cultural al vivir en España. Tengo muchísimo que contar. Hoy hablemos sobre siete choques culturales en España. Horario de las comidas. Yo sufría mucho por esto. Viví en España por dos años y medio, primero en Sevilla y después en Barcelona. Todavía recuerdo el día que llegué a Sevilla tenía mucha hambre pero no quería cocinar ni tenía comida en casa salí a la calle para cenar en un sitio a las 7 así pero no había restaurante donde pudiera comer todos los sitios estaban cerrados o solo podía tomar la cerveza porque era muy temprano para cenar allí en España al final tuve que ir a un supermercado para comprar un bocadillo no entiendo por qué comer así de tarde, el almuerzo a las Dos y media, tres empiezan a comer y cenan a las nueve, diez. En Andalucía se come aún más tarde, la gente cena hasta las doce de la noche. No se puede imaginarlo en Corea. Por la mañana sí que desayunan temprano como en otros países, pero comen muy poco, solo un café y un pan y ya está. A mí un café y un pan para el desayuno nunca es suficiente. Si como así ya tengo hambre otra vez en una hora. En Corea la gente desayuna a las 7, 8, come del día a las 12 o 1 y cena a las 6 o 7. Creo que en otros países es casi igual, pero cenar a las 9, 10 no. me muero del hambre. Siempre cenaba dos veces cuando vivía en España. A las 6 o siete yo sola en casa y después a las 9 fuera en un bar con mis amigos. Nunca podré entender si vas a merendar a las 6 de la tarde porque tienes hambre. ¿Por qué no cenas? Es mucho mejor y más saludable. Si eres de España, por favor explícame por qué los españoles comen así de tarde. Si eres de otro país, dime si se come tarde en tu país también como en España. No solo comer, los españoles también salen de fiesta muy tarde. Un día fui a una discoteca con unos amigos a las once y media, así, y no había nadie. Tuvimos que bailar solos hasta las dos así. En Corea, sobre las 10, la gente empieza a entrar a las discotecas. Es gratis si entras antes de las 11 en la mayoría de los sitios. En España las parejas se besan y tocan en público. Ahora me da igual, pero al principio no estaba acostumbrada. Un día estaba en una cola esperando algo, había una pareja delante de mí y ellos de repente empezaron a besarse y a hacer algo con las manos y yo estaba como... Todo el mundo sabe que los asiáticos no suelen hacer nada en la calle Es verdad, en Corea es igual Un beso con el pico es normal, pero con la lengua o algo más no se hace en público es impresionante cómo la gente apoya a los gays y lesbianas en España. Cuando fui a Chueca de Madrid por primera vez y cuando fui a Sitges, una ciudad de Cataluña, vi un montón de bares de gay y parejas gay, dos hombres cogiendo la mano y tocando. Allí a la gente le da igual y nadie dice nada. Incluso había algunas chicas que intentaron ligar conmigo. En Corea la situación es mejor ahora que antes, pero todavía sociedad que apoya a los gays o lesbianas no sé cuántos gays hay en Corea pero los coreanos no pueden decir libremente que les gusta que me gusta, ah yo soy hombre pero me gusta hombre en Corea nunca encontrarás una pareja gay en público rojos y servidos en la calle cuando vivía en España cada vez que salía a la calle sola o con unas amigas había hombres que nos decían cosas mirándonos insistentemente, tocando el claxón. Al principio pensé me hablan porque soy yepa guapa pero estaba muy equivocada. Ahí lo hacen a todas chicas. Pero es muy gracioso porque cuando una chica está con un chico no le dicen nada solo cuando está sola o con otras chicas los hombres coreanos no tienen huevo para hacer esto a una chica en la calle solo miran a las chicas así Sobre relaciones románticas, los españoles son muy activos y van directo, al menos los que he conocido. Desde el primer día mi ex me decía, me gustas, me encantas, y yo no hablaba español y no entendía lo que quería decir. Los chicos coreanos hablan mucho cuando les gusta a una chica, pero no les suelen decir directamente que le guste desde el primer día. También en España he visto a mucha gente que sigue en contacto con su ex, o pasa una noche con su amigo amiga y después le trata como si no hubiera pasado nada los coreanos no son tan abiertos como los españoles la mayoría de la gente nunca habla con su ex y no suele estar de rollo con sus amigos otra cosa impresionante es botellón muchos españoles toman cerveza de pie hablando con gente en un bar o en la calle y no es nada raro empezar a hablar con un desconocido en un bar. En Corea no existe esto. Todo el mundo bebe alcohol en bares o restaurantes, sentados, nunca de pie, y no habla con desconocidos. Bueno, a veces entre los jóvenes empiezan a hablarse para ligar, pero no en cualquier lugar. La comida es salada en general. A veces muy salada, demasiado. Sabes que una de las expresiones españolas que los coreanos aprenden para viajar a España es poquito sal poquito sal para decirlo cuando piden paella en un restaurante pero de todas maneras me encanta la comida española me ¿Sí? gustaría saber tu opinión tu experiencia si has vivido alguna vez fuera de tu país algún choque cultural o si nunca has vivido fuera me dices por comentarios dónde te gustaría vivir y por qué mañana subiré el vídeo de lo que odio de España 친구들 내일 만나요 안녕